Solo un milagro, es lo que yo veo, es lo que yo veo, eh, eh, una lucha a muerte, donde se le va a aplicar todo el Estado a Leonel Fernández para tratar de aplastarlo y sacarlo de circulación ya de manera definitiva. Leonel, a excepción de la victoria que se puede decir obtuvo con impedir que Danilo modificara la constitución, Leonel venía recibiendo sucesivas derrotas por parte de Danilo. Es una lucha entre Danilo y Leoneso. González Castillo, González, Gonzalo Castillo es un amanuense de Danilo. Es el instrumento que Danilo tiene para aplastar a Leonel. Eh, esta economía va a quedar arruinada, porque miren lo que se va a gastar. Y lo que se, se calcula que en estos 27 días que lleva Gonzalo Castillo se han gastado 2 mil millones de pesos por parte del grupo de Gonzalo. Y todavía queda un mes de campaña. Yo le voy a decir a ustedes, el país después que pasen las elecciones, este país va a quedar arruinado. Este país va a quedar arruinado. Y desgraciadamente, como siempre, las consecuencias las vamos a pagar nosotros los ciudadanos que como contribuyentes vamos a recibir la ruinas y las imposiciones de medidas drásticas, porque ese dinero, ese dinero que se está despilfarrando y derrochando ahora, eso va a haber que sacarlo en un momento, eso no, no es verdad. Y que, pues. Buena Primo, un placer. ¿Cómo está Primo? Oh, primo, hombre, buena. Tata. ¿Cómo me menos... lo no. sí. dígame primo? Eh, primo, el problema de Danilo es Leonel. Oiga, Leonel no se le importa, no se le importa que pierdan las elecciones. Eh, frenar a Lionel porque él sabe que gana más padre lo que le viene. Claro, claro, eso es, eso es verdad. Eh, primo, y para comunicarle, no sé si usted vio, dice aquí te mandaron la mandar imagen de un accidente que pasó el viernes en la noche, porque eso no se puede ni ver. Ay, no, no. No, no se puede estar presentando eh, imágenes así, no la, no, ya, yo no la presento, no. ¿Usted ve dónde comienza la capilla arriba? Sí, sí. Mire, desde ahí bajo una guipeta con un muchacho hasta, hasta la puerta donde está el diseo, el... no, abajo, ya se sabe. Ay, Dios santo, ay, Dios santo, ay. Ya usted se puede imaginar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay Dios mío. Eh que el tipo se fue si sí, el tipo se fue, ay ay, ay, ay, ay, sí, sí, ay. se fue lo dejó ahí, Dios claro. santo, qué locura, Dios mío, Esto, mire yo no, déjame no, mire... una... no no pero es mejor no pasar eso, no no no so... es hermano de la de la esposa mía pri, eh, eh los primos ay Dios santo carajo ya usted sabe lo lamentamos mucho, mire, eh, pero... Eh, gracias, primo. Miren, no, igualmente, primo, qué, qué lamentable, señores, estos esto, esto es accidentes, andan, miren, esto sí. es una cosa de locura. la calle todo, todo el mundo anda indefenso aquí, en este país. Pues miren, entonces, eh, Buena tarde. Omar. Sí. Sí, yo... Tengo más de 40 años viendo televisión y yo nunca sabía que Milton Pineda era tan millonario, como lo vi anoche hablando de que se gastó 80 millones en uno de, unos, de país para el país. ¿Por qué no tiene tanto cual? Pues mire, déjeme decirle esto, ahora que usted me tira eso. Yo como quiera lo iba a tratar el tema. Yo lo iba a tratar de último porque, de último, esto es una, una noticia que yo quería que la mayor cantidad de personas a ver si se sensibilizan, lo escuchaban, pero ya que usted puso el tema, miren hoy, yo iba para un sitio, en el vehículo mío, y puse un programa que dan, eh, salió nuevo de Ricardo Nieves, porque aquí la mayoría de la prensa, ustedes saben, están compradas, eh, el PLD, yo no sé qué va a hacer este país, para revertir, el daño que el PLD le ha hecho a este país en término moral, en término institucional. Yo, yo cuando escuché a, a Ricardo Nieves, narrando eso, dije, señores, pero ¿podrá uno quedarse aquí o hay que largarse de este país? Porque hay cosas que son inconcebibles. Y lo peor del caso es que este pueblo está tan secuestrado y tan adocenado, tan anestesiado, que pueden pasar miles de cosas así y este pueblo no reacciona. Ricardo Nieves decía, cuando, mientras yo iba en el vehículo, hablando del, secret, del ministro de Salud Pública, que él ha confirmado que es un, una persona seria, el alto ministro, eh, yo he oído varias personas que han hablado bien, pero parece que el ministro le dio alguna información a Ricardo, o gente muy de cerca de él, porque él lo alabó en una forma que yo me quedé sorprendido, pero ¿saben qué dijo él?, y lo dijo con indignación y tiró dos o tres coños en el programa que ellos tienen, que lo hace con Domingo Páez, Andrés L. Mateo, Leila Mejía y Fafa tavera Y él comenzó a narrar lo que ha quitado este ministro y esperando que ahorita esas bocinas comiencen a denigrarlo. Él dijo que, que él quitó, señores, oigan esto, comunicadores. Y yo me imagino que por ahí deberían de ser Maiton Pineda y otros que son del de, de mismo clan de él. Que tenían publicidad, oigan esto. Eso es para que este país se estremeca, pero este país no se le estremece, porque este país está docenado. Este país ni siente ni padece este pueblo. Perdió la sensibilidad. Miren cómo están los hospitales, que no tienen, muchas veces van... Ciudadano enfermo en busca de, de cosas, y los hospitales no tienen a veces ni aspirina. Y tú sabes lo que es salud pública, que fue lo que te decía el doctor Ricardo Nieves. Este ministro quitó comunicadores que tenían anuncios: oigan esto, señores, por 12 millones de pesos mensuales. O sea, una, una gente como yo, así que tiene un programa. Y le pagaban 12 millones de salud pública por un anuncio. Y otros 6 millones. Y lo que menos, un millón de pesos. Una sola institución, tiene que estar rico. Esos tigres están todos ricos, multimillonarios. De ese grupo hay uno que me dijo, uno de los propietarios de este canal en una ocasión. A fulanito de tal hermano, me decía él a mí, no lo matan por 500 millones de pesos. Un tipo que venía aquí, un comunicador, es eh, ahora famoso, que venía aquí cuando era de la izquierda. Y me dice un amigo mío, debería orientarlo a él, un amigo mío, pero le voy a mencionar el nombre, Osiris. Osiris me contaba a mí, oye, oh, a ese tipo teníamos nosotros. Cuando venía aquí que darle el pasaje siempre yo sacaba de mi bolsillo y fulanito y fulanito y le damos el pasaje porque era el que nos orientaba en la izquierda a nosotros y un dueño de Telenor me dijo a mí a fulanito de ese que le daban el pasaje no lo matan por 500 millones de pesos. Oye aquí la gente no tiene idea esos tipos tanto ricos por eso que defienden tanto el PLD por eso que defienden tanto el gobierno de Danilo Medina, porque lo ha hecho rico. A un maldito que le den un anuncio de 12 millones de pesos mensuales. ¿Ustedes saben cuántos son en el año? 10 meses a 12 millones son 120 millones de pesos, más 2 meses para completar el año que son 12, a 12 132, 144 millones. Ponga usted que de impuestos, porque aquí la publicidad paga un 18% de ITEVI a lo mejor tiene que pagar un 10% de, pero le quedan como 100 millones pero eso no es una sola institución salud pública y los hospitales pero eso es para que este pueblo se rebote, eso es para que este pueblo esté en la calle con una, y así, eso no es lo único la corrupción aquí está institucionalizada este esto es un, un, un estado corrupto de pe a pa y uno quisiera luchar, pero si este jodido pueblo lo que está es comiendo vaina y, y cosas. Porque uno se indigna cuando uno oye cosas así. Quiere uno que no tenga sensibilidad. Y vean, en estos últimos días yo he estado recibiendo informaciones de las personas que han estado nombrando en estos últimos días aquí, cobrando de 20, 25 mil pesos. Es una cosa increíble, señores. Señores, es una cosa increíble. Botella, o sea, cogiendo los malditos impuestos que uno paga Que tiene que pagarlos religiosamente Si no, impuesto interno te coge a ti y, y, y te y estrangula te Oye, para pagar, di que unos malditos políticos que son Di que porque son, para que PLD se mantenga el poder Un grupo de parásitos, que yo me han dado los nombres Y yo me quedo sorprendido Cobrando 20 y 25 mil pesos Y usted coño pagando impuestos, yo pagando impuestos y un grupo de maldito parásito. Pero los que se han ido del PRM, para el PRD, esos tienen nominilla. De ta, de, a, a mí me ha dado la lista que yo, yo, yo digo, no, pero este país tiene un día que prenderse por algún lado. Porque eso no es posible. Entonces usted va a los hospitales y en los hospitales no hay nada. Usted va a educación, usted ve en las calles tal que no se afaltan. Y el dinero de nosotros, estos tigres derrochándolo en politiquería. Coño, pero así no se puede. Es, lamentablemente, uno tiene que sufrir eso porque este pueblo... Oye, y hasta que pasen las elecciones, esa nómina la van a llenar y van a comprar gente poniéndole sueldo de lujo. y va a ir Imagínate tu miserable que en su vida nunca ha visto 10 mil pesos juntos y que, y que le, le, le pongan una botella de 15, 20 o 25 mil pesos. Y así, y así es que el PLD tiene un colchón de voto. Entonces, lo peor del caso, que tenemos una oposición tan gallo loca, tan torpe, tan, yo no, no sé ni cómo decirle, que ellos hacen el juego, a, to, a, a, a toda esa vaina del PLD ellos le hacen el juego. Y esto es por eso que los PLDistas dicen que van a durar tantos años en el poder, porque eh, utilizando el presupuesto de la nación, los PLDistas tienen una tesis, a los ricos, le exoneran los impuestos y le permiten los contrabando. A los pobres, a los pobres le dan migajas. Le dan migajas y a la clase media entonces la golpean misericordiamente. La clase media tiene que pagar los plato roto Porque todos los impuestos recaen sobre la clase media. Y entonces ahí ellos después que tienen el padrón, que tienen un millón y pico... De gente que coge una tarjetita por 700, 800 pesos. Que no se soluciona nada, ni sale de la miseria. Y tienen este país así, señores. Y, y tenemos un cuadro desolador en este país. Sumamente desolador. Entonces, el Pineda, no. Todos esos tigres están multimillonarios. Todos esos periodistas. Que están en todas esas redes están todos multimillonarios, no de que millonarios, no, multimillonarios. Eso no encuentran qué hacer con el dinero. Esos tipos todos tienen casa de veraneo en Jarabacoa, en Casa de Campo, en Puerto Plata, en Los Mogotes, en Constanza. Tienen sus mansiones donde viven. O se Están ricos porque ese es el esquema que el PLD para mantenerse en el poder. De cada comunicador que puede ser un crítico de gobierno, aparecen 100 que lo defienden. Porque lo han hecho rico a muchos de ellos a base de anuncios multimillonarios. Ahí tú sabes lo que es de salud pública. Ojalá nieve se atreva y revele quiénes son esos. Él lo dijo, no son ni siquiera canales de televisión. Son bocinas que le, le tenían en salud pública anuncios de 12, 6. Y un millón de pesos. ¿Tú sabes lo que es eso? Un solo anuncio. Y esos tipos te tienen de todas las instituciones anuncios. O sea, pero claro que tienen que ser millonarios. Y, y, y, y esto, pero eso no puede ser, señores. Aquí, aquí algo grande tiene que pasar en este país. Entonces, mira qué opciones tenemos. Luis Abinader, Hipólito Mejía, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. <risa> Eso, uno, de, uno de esos va a ser el presidente ¿Y qué va a hacer? Joder más esto de lo que está Y los lo pobres dominicanitos Ahí a votar Para pa seguir jodidos Y estos tipos enriqueciéndose Y este grupo de ignorantes Haciendo fila y matándose Claro, mucho Porque hay que decirlo eh, Esta gente han, han creado un esquema Clientelar que, que la gente se enganche en eso ahí no se está pensando en ideas ahí no se está pensando en proyecto de nación ahí no se está pensando en hacer más grande la república ahí se está pensando en llegar al poder y desfifarrarlo y repartírselo como una carnicería y, y sin esperanza porque yo les soy sincero yo no tengo esperanza de que aquí gane quien gane la selección aquí pueda producirse un cambio sustancial que institucionalice ese país. El que quiera dejarse engañar y el que quiera porque una botellita, una tarjetica puede hacerlo. Pero esto, esto es la misma porquería. Esto es la misma porquería. Imagínense ustedes, un Gonzalo Castillo, es lo último que estamos viendo. Que no tiene una idea, que no tiene discurso, que no tiene planes de nada. Un rentista, como dice Andrés L. Mateo. Pero entonces los otros, Leonel Fernández, imagínense ustedes, con una cola que va de aquí a Río Camus. Un individuo que fue el que comenzó a destruir, ay, perdónenme, a destruir moralmente este país. Leonel Fernández. Y Leonel Fernández quiere venir a gobernar este país. ¿Para qué? Que duró 12 años gobernando este país. Y, y, y ahora tenemos más crímenes, más inseguridad, más corrupción. La juventud sin horizonte. ¿Y qué puede traerle leonel Fernández a este país? ¿Qué? Díganmelo, ¿qué puede traerle? Pero Hipólito Mejía, que destruyó este país cuando fue presidente cuatro años. Coño, ¿por qué este pueblo olvida...? Porque este pueblo olvida, había que hacer filas para comprar eh, gas, me acuerdo yo, cuando Hipólito Mejía, y el dólar se puso a 60 por uno de 17, y tú ibas a comprar, coño, pero es para que Hipólito no salga a la calle tú.